querés comerte la última galletita, Rietmark? Te la dejo. Pues yo me, me liquidé todo. No, todo el paquete te que... comiste y para mí no hay nada. Sí, mañana hay que ir a comprar. Así no mateo. Son una cosa de loco. Si las abriste las comiste. Dame, no, dame que va a tirar el paquete ese, dámelo. Dame que yo lo guardo. Pues ya saben que nosotros reciclamos todo en casa. Así que esto va, el paquete de Redmark va a un lugar especial para su reciclado. Igual que la botellita de guacol y esas cosas. ¡Oh! ¡Mirá! Se la lleva tatinada. ¡Abre de vuelta esos goles! ¡Upa! Muy buena jugada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Perico? Opa. Tiro con cara interna del pie derecho, quizás muy abajo le pegó la pelota y se elevó por arriba del arco. Juegan hacia atrás Cervantes, pero el triangulito está con la política de salir, apretar las salidas. Vamos a mi sosa, dice, se sosa. Han tenido una charla íntima y pública. Muy correcto el árbitro. Muy correcto el árbitro, la verdad. Muy correcto. Recupera bien Tomás. Juega para Eros. Ahora el que, recu el que quiere recuperar es hay, Diego Martínez Hay dos no platinados. Platinado 1 platinado y platinado 2. Diego. Se va. Ey, juira, juira. Uno más alto que el otro, podemos decir platinado grande y platinado chiquito. Claro, que son Facu y Eros. No, no, no, son platinado grande y platinado chiquito. Que son Facu y Eros. Facu y Ero. Eros? Eros Ramazzotti. <risa> dale Diego, dale Diego, dale. Dale Tomás, dale Tomás, bien dar pagar para la, la marca alta dale eso bien bien bien sale con arquero jugador está ganando 3 a 0 sí. El triangulito a Cervantes la cruza que la, ahora la no, ¿no? no juega. Yo, Miren, muchachos, no sé. Si y si se iba para allá ¿se cómo le iba a buscar. No? ¿Te imagino que le peguen un pelotazo y que la saque la mando, micro la, la saca el microstadio y lo veo a Federico desesperado. Dice, vale como una Muy postura. larga, muy larga, muy larga. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. No, no pasó nada. Si estás al lado, juez. Bueno, está bien. <risa> <risa> Todo. Se todo. Las cosas que dice el público El público es un amor Te matás de la risa Como te dice uno Con cariño vale todo ¿Entendés? Si, si no es con amor Nada porque están atentos, están al la pista, ¿viste? Entonces provocan tanta presión, tanta presión que el otro, el otro equipo, si, si no está así muy muy conectado, este, eh, sufre estos desajustes que puede ser rojo que un caño ahí. Ahí va. Mirá, bien. Mira, mira, mira, mira, solo, solo. La, la corta, mira. Ahí está. Ah, bien, bien, bien, casi más. Moja Tommy Frank. Y el padre debe estar delante de la tele diciendo No, no puede ver Frank para La pelota la tiene Eros Eros de vuelta para Tommy Tommy uh. que lo buscaba a Facu Saca ah, el arquero muy bien, de vuelta Facu Sigue Facu, sigue, sigue Ahí está, ¿Cómo? uh Eros casi Eros le pega muy de abajo a la pelota Con la cara interna del pie izquierdo Todo eso y te das cuenta ah, de los años, ¿viste? dónde le pegás Si le pegás abajo, la pelota se va para arriba. Si le pegás al medio, la pelota va a la derecha. Mira. Bien, Idealero, qué buena pelota que le da. Bomba. ¡Ay, un ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay! ¡Gol! de Facu! Gana Orlen, gana Música, con todo, con el ole, ole, ole. 4-0. ¿Y por dónde viste ese gol? ¿Por dónde lo viste? Y sí, obvio, por la hora de Hurlingham, sino obra, por dónde. Por la hora de Hurlingham, deportes a través del streaming de Facebook y sigue el partido 4-0. Yeah. Está marcando una gran diferencia. Yeah. <ríe> Loco total. Dice, me parece que alguien ha hecho una descarga emocional. Y ahora ellos se van a ver. Bien, pega, ahora ellos tienen, a Alexis Soto! si se abren demasiado y no tienen ajustada la marca, lo que va a pasar es que el triangulito le va a meter por lo menos uno o dos. Y ellos, la otra opción que tienen son tiros de media distancia, buscando los espacios ¿Quién? Que en este partido. ¿Quién? La... ¿Quién te pregunta? Casca, casca, casca se, viene, casca. se entreveró con la pelota. Bien, muy bien muy Matías clave, Barreto. Clave, ya miró para atrás. Ya miró para atrás, se la va a tocar, sí, se la toca a Jere, Jere que la quiere abrir. Sí, la va a abrir culo. con Alexis. Alexis de vuelta con Jere, no, hace la individual. Llega igual la pelota para Jere. Muy bien, Jere. Muy Jere bien, de vuelta Jere. para Alexis y Alexis se la saca, ahí sí, se la saca y juega y, y toca va. y va. Mira cómo baila con la pelota Alexis Cecil. Y el indio también. Y el indio mirá, para, para, para Matías Barreto. Matías Barreto, no. Barreto, Barreto le sale el arquero y es lateral. Es lateral. Es lateral para, ¿Para, ¿Para quién, ¿Para, quién? Para, para Cervantes. Juega el triángulo, juega el triángulo. Juega el triángulo y lo vivís, lo sentís, lo disfrutás por la hora de el indio Ahí El indio llega Y a la me das cuando yo Y porque estoy mirando el partido Pero por qué no me das pelota ¿eh? Dale, porque nos dividimos El payaseo y el trabajo Papá trabaja pe... Ay, mira, mamá Tranqui Sigue jugando sí. Ahí está, le queda Ay, uy, yeah, uy, uy, uy. Bien, ay, ay Bien, jere Bien, jere Bien todos Esto es como el Gini y el Yankee. Ah, está bien, está bien Trabajo y payaseo Che, Fede A ver si podemos ir a la casa Del control remoto Y comprar un coso Para ¿Anda? Sí. Sale desde atrás Cervantes. Sale Cervantes y ahora va a apretar. le llega la pelota a Leo Mernes. Leo Mernes que está tranquilo en el arco. Es un comentario... En el arco del triangulito. No, no tengo tiempo pues ya, ya, ya me mató. Listo. Sale Jerez atrás con el Indio, vuelve otra vez con, el, con Jerez. Lo tiene allá el capo. El capo con el Indio, le hacen la pared, lo cortan, vuelve a marcar el Indio. Muy bien, muy bien. Está, está muy bien esta noche el Indio. Está marcando bien, está muy tranquilo. Nos gusta. Juegue. y claro, tiene que acortar la distancia se tiene que meter como sea juega hacia atrás va a abrir para este lado vuelve hacia atrás otra vez para este lado, están marcados yo te digo que si, si lo salís en ese en, entremedio que tiene no, claro, el indio tranquilo con la pelota está tranquilo, ¿a dónde va a ir Fede? si está re tranquilo, no, no lo vuelva loco a los pibes están retranca, mira, mira para atrás, no hay nadie, está el arquero de frente. Con Alexis, Alexis con la pelota tranquilo. Pasa entre medio de ellos. La pelota se va afuera, pero de cualquier forma. Padre e hijo, en su unos fenómenos. Amigo, qué placer siempre su transmisión. Abrazo, aguante. Laura y el tranco, familia Maya. Gracias, son muy generosos. Y ahora Correlo. Bien, muy bien el arquero, muy bien el arquero, le cierra todo el ángulo posible, tira fuerte, pero la pelota tiene destino para irse afuera, no quiere el arco. A ver, sale Cervantes, lo corta muy bien Jere. La familia Maya nos manda un saludo ya muy lo grande. Leí, ya lo leí. La familia Maya nos manda un saludo muy grande y siempre usa leí. mi Facebook. Está el indio muy bien el indio. Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. guapa ¡Tírate un caño! Está, está muy bien esta noche el indio, la verdad, muy, muy bien. Muy todo, bien. muy, muy bien, bueno. bien todo. Lo muy dije, bien, lo dije. ¿Y qué vamos a comer? Y qué sé yo que está haciendo. Sopa, manzana? ¿vos vas a tomar sopa? No. ¿Manzana está haciendo sopa? No, no, no voy. Digo, digo. No voy. Llamalo, decir, si está haciendo sopa, me voy a mi casa. Alexis, ahí Alexis se calienta si ¿sí? viene jugando re bien, por una, no te castigues tanto, pibe. Ahí está Jerez marcando de cerca. ¿Qué pasó? Porque la pelota. <ríe> no mangas. tengo Facebook, amigo, perdón. Amigo. No pasa nada, no pasa nada. Por ser vos me lo, lo puedes usar. ¿No tenés Facebook? La hora de Urlingan te hace un Facebook, te cobramos unos pesitos, ¿qué te podemos cobrar? ¿Qué te podemos cobrar? El Pancho y la Coca. El Pancho y la Coca? ¿Cómo lo querés? ¿Un Facebook de empresa? ¿Un Facebook personal? A ver, el indio que patea, no. Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. sí. ¿El que va a patear es Alexis? ¡Ay! Uy, lo marcan justo. ¿Recupera a Jere? No. No, no, no. ¿Recupera no, no, no, Matías no, no. hasta acá llegó. Atacacho, atacayo. Muy falta? bien. Y se viene Alexi, se viene y toca con Jerez, Jerez de vuelta con y no la abre. El indio. Uh. Uh. Están planteando muy bien el partido los chicos. Nos gusta mucho. Es un partido donde hay muchos espacios, volvemos a decir, en comparación con lo que es primera, que, lo que está todo cerrado, todo así anquilosado y tenés que buscar los huecos a lo loco. Acá hay mucho espacio y es como lo ideal, la papa para la tercera de, sí, Alexis, de lo que busca. Tienen ángulo, tienen espacio, tienen corredores para patear por todos lados. Lo que le va a pasar a esta gente es que por lo menos uno o dos más, creo que, que van a recibir. Por cómo está planteado el juego. Juego muy abierto, es juego para, así como están esta noche, intratables... Nos, se le movió la pelota a Alexis por lo que te trabaje Alexis, <ríe> qué malo bueno sale Cervantes desde abajo vale, está, ganando, está? está ganando Urlingan 4 a 0 el Indio que presiona presionan presiona a Alexis tres. también, presionan todos gana la pelota, va tocando muy toca bien. y toca mirá, mirá el indio el Indio muy tranca muy tranca el Indio bueno Alexis lo van a hacer. se la pica por arriba. La, se la lleva hacia arriba. Sí, Alexis, sí, Alexis. Muy, muy bien, muy bien, los jugadores. Resolviendo las cosas de, de Cervantes. ¿Qué número tiene en la camiseta? El 20 y pico. La pica, empala, el 3 la baja. ¡Ligere! Ligere y Alexis toca, si se la Toca, toca, toca, toca. Falta, falta tiro libre. Sí, ah. gana una falta más Urlingan. Gracias a todos los que nos, las personas, amigos, amigas que nos están viendo, espero que estén en sus casas o en donde estén en el colectivo, por ahí están viendo en el celular. Sí. Es una alegría muy grande para nosotros que esto, que amamos esto de, de comunicar, de estar, de transmitir. No nos cuesta nada hacerlo. Como le decía el otro día a una señora o señorita del triangulito, lo nuestro es la inmediatez. Esa es la nuestra Ah, otro se vuelve loco Ay, que no tengo armado bien nada nosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? Dale, vamos y lo hacemos Arrancamos y salimos Y está todo bien Ahí va Alexis No va Alexis, la va a tocar Acá reviente, pum Pierna izquierda Pie abierto De vuelta abajo De la pelota Quizá la pelota también puede ser que se ponga liviana Cuando le pegan y Entonces se levanta se levanta sola. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. No, están, están... Uh, ah. bien. Sí, quiere bien, Jere, bien, Jere, bien. Le mandamos saludos a la prensa de Pinocho, que recién se comunicaron con nosotros. Que después le vamos a pasar el resto. El, el remate, nuevo. uh. Hacemos acordar de pasarles el resultado del partido cuando termine, porque ellos este, hacen su tabla. Les mandamos un abrazo este, muy grande, muy fuerte, pues nos trataron de primera cuando estuvimos allá en el club. Y estamos a disposición de ellos. A ver, el indio. Vamos indio. Uh, ah. Y en general acá nos van mandando saludos de todos los clubes y demás que nosotros. Entra, nos Ale. Ale. Uh, corre rápido, corre rápido. Lo va siguiendo al lado, este juega bien. Ese que manda. Se la pasa. Si que no dale. la agarre ese puede ser bueno. Es esa. Bien. Mirá. Ay, Santiago, muy larga. Muy larga la pelota para el Paraguay. El 23, aquel recupera rápido la, la pelota, tiene buen dominio. Ese es que tiene de la pelota. Juega bien. Es marcado por Santiago, por Santi Lucisano. El que va a marcar es Ale. Como yo te dije. viene Hernán. Siempre Hernán. El remate de Hernán y corner. Yo te dije que el 23 había que fijarse. Carla Cobian, todos con el triángulo. Noelia la ya veo que ganan hasta que usted responde mi querida. A ver qué pasa con este. Upa, anda a buscarla. ¿eh? Ah, no está el arquero. Bien. Aparte lo bueno es que hasta las mismas personas que miran el partido dialogan entre ellas a través del mensaje que está abajo en pantalla del Facebook de La Hora de Unidad Deportes, a través del streaming de Facebook. ¿Y cuál es el próximo partido? ¿Qué tenemos en el menú? ¿Cuál es el próximo partido que hay para tener? Boca Racing. Pero el Triángulo, te digo. El jueves, el jueves acá con Ferro este jueves. de Merlo. Ah, jueves con Ferro de Merlo. ¿Y el handball? Miércoles antes. El Pero handball. la semana que viene. No, de esta semana. Si sí, hoy es miércoles. De la semana que viene. Por eso te dije, la semana que viene. Así que miércoles la semana que viene... Ur Ur Ur Ur Urlingan, estudiante Urlingan con de la el Plata. Urlingan de la Plata, es un partidazo va a ser ese cambol Y después el jueves... Urlingan Con Ferreira. Vamos arriba, Urlingan. Bien, se le cruzó la pelota una desinteligencia. Por eso, en este tipo de juego donde está todo tan tan abierto, eh, es, como digo yo, es juego a favor de aquel que tiene ajustado todo. Las marcas, los pases, las jugadas. Porque si no, vos te equivocás. Con, este, con esta cancha tan abierta, el otro te agarra, te desarma. ¿Se fue, juez? Bien, bien, juez, bien, juez. Sale el triángulo. Bueno, últimos nueve minutos de partido. Gana Burlingame, gana tranquilo 4 a 0. Y no, se viene Alejo con Santiago el remate. Muy bien el arquero. Y viene Alejo de vuelta. Muy bien el arquero de Cervantes, la tapada que se mandó ahí. Tremenda. Con el pecho la salvó la, la pelota. Cambia, cambia el arquero Cervantes. Cambia el arquero nada más. No hace arquero jugador, cambia el arquero. dice como comió un pelotazo en el, en, el, en el estómago, en el pecho, terrible. Sigue siendo pelota, posesión del triángulo. Si lo a Santiago, no, lo toca con Hernán. Hernán Sosa que se saca uno. Hernán Sosa que quería abrir con Alejo. La recupera. La quería recuperar Alejo, ¡que va! ¡Bien! Muy bien, lo marcó porque como te dije, el 23 tiene dominio de pelota. Y sabe lo que hace. Juegue, dice el juez. Y así se hace, cruza la pelota toda la cancha. El 11 intenta buscar el, el hueco por, en una jugada individual. Y la pelota se va. Bueno, Cervantes vio el arco que estaba solo, muy bien, probó, se fue cerquita. Para mí no hubo necesidad de, de, de, de, de los hacer goles eso. que a vos te gustan tanto. No me gusta para nada y no tenía ninguna necesidad el arquero de hacer eso con la diferencia de cuatro goles. Upa. Con diferencia de cuatro goles, para mí el, el arquero tiene que estar clavado debajo de los tres palos. Y está en broma. Porque te pueden hacer un gol así de chiripa y, y no bueno, saber si no le baja no le baja el humor al jugador, viste. Entonces mejor para qué? ¿Qué necesidad? Santiago, Santiago con Alejo de vuelta con Santiago. Todos estos pelota mitad de cancha para Burlingame. Faltan ocho, faltan ocho minutos para terminar este partido. Cómo va? Miércoles a la noche por. La hora de Burning a través del streaming del Facebook. Y casi gol en contra, pero no. No ¿Te, entraba. Imaginas, ¿Te imaginas un gol en contra así? Como el gol en contra de Vélez el otro día con, con San Lorenzo, ¿no lo viste? Sí. Se claro. lo come, pobre loco. Entra, entra la, la, la cabeza ahí con la frente. ¡Pum! La mete adentro. ¡SEGUNDO! Ahí, ¡Ahí le queda, le queda, le queda, le queda! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡La saca con la mano! ¡MANO! Para mí la sacó con la mano, Juez. De vuelta, intentan, tranquilo, el Indio. De vuelta el Indio, la pasa un pasito más bien alejo abajo. bien alejo bien. bien alejo muy bien 4 a 0 está ganando el triangulito 2 a 2 en falta ¿eh? 2 a 2 en falta Mirá, salió mal salió mal pero 7, 7 minutos 18 para que termine el partido pero ustedes ya saben lo que siempre decimos 7 minutos es un muy mucho tiempo es tipo 2 de la mañana y una cosa así terminamos el Indio de vuelta se prepara Están todos muy despiertos Limpia, saca al Ringan. Limpia, juega Está tocado para Alejo, Alejo para el segundo oh, Llegaba el Indio eh? y no pudo Alejo que lo va a cortar va. Bien Alejo, bien La marca, la presión La necesidad La necesidad también Generan el desajuste a todos los equipos de futsal les pasa esto. Partidazo medios. de Alejo, categoría quinta. Uh, ¡Aparece Leo! Muy bien. ¿Apareció Leo para los que dicen que no tienen mano? Ahí lo tenés. Dos oportunidades de gol. Se perdió Cervantes netas. En una el arquero y en otra el tiro desviado. Salen de vuelta. Para el arquero, la pelota se va por la línea de fondo y es saque de banda para el triangulito. Los equipos de futsal habitualmente les pasa estas cosas cuando, le cuando está desenganchado. Le, se le hemos visto que le ha pasado también al triangulito en en las noches no felices, como dice uno cuando estás desajustado y bueno luego cuando se, se te suma el desajuste a la obligación de hacer un gol que es lo que le pasa a Cervantes en este momento entonces las cosas no te salen y la individual en el futsal es una o dos opciones pero si no, son hay que tocar Gol ¡Oh! hay que tocar que es lo que yo te dije ahora 5 a 0 es lo que yo te dije, partido con cancha tan abierta y el triangulito tan dulce. Esto es lo que iba a pasar. 5 de a 0, 5 a 0 gana Burlingán. Después de ver tantos partidos ¿sabes? Para vos, para vos, no sé <risa> quién es. Sí, para cualquiera. 5 minutos 51, es lo que falta, es mucho tiempo. Veremos qué es lo que pasa. El técnico, sí, no, no. Se fue? Tampoco el, el técnico de, de Cervantes, con respeto lo decimos, tampoco mueve demasiado el, el, el banco y no, no está buscando otras... <risa> <risa> otras opciones. La, en la cabeza, tranquilo. Hay juego. Hay juego permanente. Y el resultado te acompaña y los jugadores son muy buenos y están en una noche espectacular. Bueno, Ay, dale hablaste, dale Mati, dale. Que Mati, hablaste dale. la quemaste. Dale Mati, dale. Pumba. La para con el pecho antes. Se abre el juego permanentemente, no se busca individual, siempre tienen a alguien cerca. ¿Con quién jugar la pelota? Se fue. Lateral Triangulito. Acá justo, justo, justo. En la mitad de la cancha. Bueno, últimos cinco minutos de partido, ¿no? Carla Cobianz, Fede, ¿será, ¿será que van a transmitir los partidos de Boca en el mismo Mirá, ministerio? toma. Y te preguntan, ¿qué sé yo? Pero Boca viene con su armamento. viene, Ya tiene su estructura comunicacional, que es fantástica. Y además, qué sé yo, nosotros como medio local, si nos dejan, vos sabés que a mí de arriba te agarro un rayo, ¿viste? Entonces no tengo problema. Vos me decís, me dejás la puerta abierta, me meto. Hurlingham gana 5 a 0 y saca arquero jugador, esa no te la entiendo. Esa no te la entiendo, Seba se Giroma. Para mí es innecesario. Uh innecesario. el cañón que le tiró. Innecesario. Claro, está bien. Innecesario. Yo, Innecesario. para mí, arquero jugador, no. Si está ganando obligadamente, ¿por qué querés que te metan un gol? Mantén la tranquera cerrada en cero y listo, le pones un candado. Y decía, acá no, no hay gol. Le va a hablar el juez, le va a sacar tarjeta amarilla. A ver si los policías hacen algo, ¿eh? A ver si los policías hacen algo, ¿eh? ¡Guacho! ¡Eh, eh! guacho eh eh eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué, ¿Qué? ¿Qué guacho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué guacho? Sí, sí. cómo llévatelo! ¡Eh, ¡La pelota, la pelota! Digo sin entender el arquero jugador. ¿sabes? Me está tomando el pelo a mí, Federico, porque a mí no me gusta el arquero jugador. Mira, mira qué bien, Alexis. Se saca uno, le va a dar bomba, bomba, bomba, y pega la defensa de Cervantes. Todo es pelota en ataque para Urlingan, Urlingan, Urlingan. Cuatro minutos redondos para finalizar este encuentro, donde está ganando sobradamente. Otra sí, vez Alexi que se saca y uh. <risa> Alexi está enojado porque quiere hacer el lo quiere hacer así. Él es una persona, un jugador muy exigente consigo mismo. ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! Pero que las pelotas las saquen de allá abajo, viejo. Tengo el alcanza pelota, mira no ah, cómo está. Mira, está pleno. No, si acá hay organización. Lo que menos falta es organización acá. A ver. Tenés policía, tenés médico, tenés pelota ¿De qué más quieres? Si tenés gol. Mira, te no llegan a hacer un solo gol, me voy a recontracalentar. <risa> Porque tenés la ¿Te Ganó Burlingame sí. 5 a 1, y váyanse todos. A... <risa> <risa> claro. Y quiero, y quiero hablar con el técnico. Dice. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me dejaste en cero? Le gusta, le gusta al arquero jugador. Mira, ah, mira, no. mira, para vos. Para vos, tomá. Uh. Mirá, mira. ¡No, güey! El arquero se tira arriba, güey. Está bien. Él está joder. Joder. ¡Gaby! ¡Bien, Gaby! Es el relator menos serio que vi. ¿Y, ¿Y quién dijo que yo era relator? Si él no está relatando, está jodiendo acá. Me acuerdo que una persona cuando empezamos a transmitir suchu ustedes se peleaban en serio te acuerdas nosotros nos matábamos Acordé, de la risa que la se y yo no se le, le, en sí, serio nos de de digo, algunos, <risa> sí nos peleamos de verdad algunos sí nos peleamos de verdad si no soporta mal pendejo yo decía, lo entrego con, che, papel, y, los que no, con y, y los que nos decían, los que nos decían, ¿y les llevan la, las empanadas o no les llegan no, las empanadas? No, claro, no, ¿No nunca ¿verdad? llegaron a las empanadas. Pero los árbitros de, nos decían, los ¿te Los árbitros nos decían, che, y las empanadas, ¿le llegan las cosas? Digo, no. Se viene sí. Alexi, Alexi, ahí está. Uy. ¡Dos tiempos! ¡Dos tiempos! Dos ¿Qué es dos tiempos? Que, que jueguen dos tiempos pero ya jugaron un tiempo ya están jugando un segundo 2 minutos 30 falta para terminar eso, tenés que cuidar Bien. cuidar el resultado, 5 a 0 es un lindo número, no me rompa la bola, con el arquero jugador bueno, 2 por... minutos 10 para terminar el semana. partido, gana Urlengan 5 a 0 contra Cervantes, cancharía. fecha Le 7 una mal. ¿Viste? y toma recupera pero mira cómo va, mira cómo va ya Hernán. Patía, patía Alexis. ¡Gol! ¡Gol! 6 a 0, listo, no Le puedes. queda, le quedó el rebote. ¡El Diego! ¡El Diego! ¡El Diego! ¡El Diego! ¡El Diego! Me gusta la trompeta como se va apagando. Brrr. Bueno. Falta un minuto cincuenta. Diego Martínez metió el sexto. 6-0. En falta van tres faltas el local. Dos faltas la visita. Eso. No más con la pelota. Jueguen. Jueguen como hasta ahora. Eso. Turner. Bien, bien, bien, bien A ver qué piensan Viste, hasta ahora se está cumpliendo Lo que te dije, ya van los dos goles de más Que se iban a comer Ahí está, pues está muy abierto Muy abierto, los dejan venir Y el triangulito Está muy dulce, muy dulce Y Están intratables mira. Mira. El arquero es bueno, el arquero ha tapado unas ¿no? cuantas. Bueno, último minuto, eh. Último minuto gana Urlingan 6 a 0, fecha número 7 de esto es lo que es la Copa Argentina. 50 segundos. Mientras tanto le les decimos que otro gol oh. más. ¡Velga oh. gol! ¡Está on fire el primo del monito Bardena! Le, ole! 33 segundos. Juega muy bien el 23. Diego tiene la pelota. Hacia atrás, hacia el fondo. 26 segundos. Ojo. Bueno, 22 segundos. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Esto fue una nueva transmisión de la Hora de Urlingan, acompañando al Triangulito. En este caso, a los chicos de la sub 21 que es una mezcla de tercera, cuarta y quinta, para que también lo vayan conociendo. Los que no, como siempre, nos gusta estar acá en nuestra casa, que es el microestadio de Urlingan. Le agradecemos a la municipalidad, le agradecemos a, a Ulises, que es el encargado, a Matías Vargas, que es el secretario de Deporte. Muchas gracias a todos. Por y abrir como... esto que es el teatro del futsal. Un segundo, ahí está, termina. Terminó el partido, ganó Burlingame. Gracias a todos por estar del otro lado con la hora de Burlingame. Único medio local que está siempre acá, junto al pueblo, junto a la gente, papá. Vamos a sacar una fotito. Andá, desenchufame. Bueno, ustedes vieron el partido, muchas gracias por acompañarnos. 7 a 0 ganó el Deportivo Burlingame, el triangulito a Cervantes. Muy lindo partido, partido muy abierto a favor del local, como dijimos. El triangulito muy dulce, jugando muy buen, muy buen juego, muy, muy buen desempeño, intratable. Esta noche intratable todos. Ahí se los ve. Vamos a agrandarlo Ahí los estamos intentando. Los estamos escuchando y viendo las charlas que se tienen. El...